lento. En ese sentido, eh, la gente va a las posiciones exclusivamente a buscar un sueldo y por eso ustedes ven que un superintendente de salud se aumenta el sueldo a 600 mil pesos, que no es poco dinero, no es poco dinero. 600 mil pesos en, en la situación en cómo está el, el dólar, eh, yo le voy a decir son 10 mil dólares mensuales yo me pregunto 10 mil 318 dólares yo me pregunto en Estados Unidos en Estados Unidos que es un país organizado ¿quién puede ganar 10 mil dólares al mes siendo empleado porque, por ejemplo, los emprendedores, como eh, el, el de Facebook, ¿cómo que se llama, Eric, el de Facebook? Eh, Zuckerberg. Zuckerberg. Uh -huh. eh, Bill Gates, o el de Apple, o la gente de Apple, bueno, esos son emprendedores, esas son gente que ganan un dineral, pero eso se entiende. De hecho, Bill Gates, por ejemplo, ya no está en Microsoft y donalo, ha donado muchísimo de su fortuna que tiene demasiado, pero un empleado estoy hablando de un, de un empleado ganará un piloto de una aeronave 10 mil pesos mensuales, yo no sé cuánto gana pero no creo eh, y así por el estilo ganará el presidente norteamericano 10 o 15 mil dólares entonces cuando usted se pone a analizar eso usted dice bueno pero ¿y qué condiciones tiene eh, este señor para ganar 600 mil pesos mensuales? ¿Qué condiciones tiene eh, este Morrison que salió a la palestra pública eh, con una visión que la gente le llamó la atención, que hizo un, un partidito y luego ahora viene, se une al PRM, lo nombran en una posición y es más de lo mismo? Entonces, estamos, estamos viviendo una vida signada por lo material, signada por lo económico. La gente no va a servir al Estado. La gente va a ganar un sueldo. Y si, es, si ese sueldo no es el sueldo que le parece adecuado, se lo aumenta. Se lo aumenta. Y eso ha estado pasando en este gobierno y pasó en el otro y pasará si nosotros no ponemos coto a esta situación. Eso mismo pasa con con gente, con funcionarios de la categoría de un ministerio público, eh, no que se, se aumente el sueldo, no esa es la idea, sino que muchos ministerios públicos van a las funciones solo para ganar un sueldo y por eso hacen lo que sea para mantener ese sueldo, aun cuando, aun si es necesario dejar de cumplir con su deber. Pero lo mismo pasa con los jueces. Los jueces te dicen a ti, lo que pasa, yo no actué de esta forma, que era lo correcto actuar, porque lo que pasa es que en este país te, te cancelan por no meter preso a la gente. O sea, cuando un juez te dice eso, aquí cancelan, por, por, cancelan por, por, por poner en libertad, no por meter preso. Cuando un juez te dice eso, te está diciendo, yo esto lo veo como un trabajo. No, ese trabajo que yo hago no tiene otra característica que no sea simplemente ganar un salario mensual. Entonces, hemos llegado prácticamente a tocar fondo en ese sentido. Todo el mundo anda detrás de un salario y el mejor lugar para obtener un buen salario es precisamente, es precisamente el Estado. Por ejemplo, el senador Franco Macorizano, Gana creo que recibe al mes, con el barrilito y todo, como 800 mil pesos mensuales. Dice, bueno, si él lo invierte bien, no hay ningún problema. Si invierte lo del barrilito, porque su sueldo es otra cosa. Pero yo te pregunto a ti, ¿se merece un senador, no Franklin, no estoy hablando de Franklin, estoy hablando de cualquiera, de cualquier senador, ¿se merece un senador casi 400 mil pesos al mes? Señores, ahí hay senadores que apenas saben leer y escribir, ahí hay senadores que no saben, que no tienen idea cómo se comunica la voz, cómo se, trans, se, se, se desplaza la voz a, a través de las ondas jeresianas, que son las ondas que se utilizan para la radio, porque no tiene idea, porque no tiene el suficiente desempeño mental para entender eso. Y ese individuo gana 10 veces o más veces lo que gana un médico. Un médico que hizo una carrera sumamente sacrificada, difícil, eh, terrible. Un médico que, que trabaja en una, en una clínica rural que tiene que montarse en un motorcito o coger el transporte público a riesgo de contagiarse del coronavirus ahora. Entonces, eh, eh, y ir a hacer su trabajo y ese médico gana 40 o 50 mil pesos como mucho en cambio estamos hablando de un analfabeto que gana 10 veces lo que gana él. Amado 849 mil pesos fue la parte eh, lo que le tocó para el mes que cerró uh -huh. a la provincia de Duarte del Barrilito Bueno, yo espero que Franklin este, que no sé lo que hacía, no sé, no, no recuerdo que haya dado alguna algún informe mientras fue diputado no tengo, el dato si lo hizo. ¿Eh? no tengo el dato si lo hizo no yo creo que no si lo hizo se lo, le agradecería que me lo hicieran saber pero si él lo invierte bien los 849 mil yo pienso que Franklin no tiene necesidad de tocar ese dinero porque económicamente está bien Ah, y eso sí, lo, sí, eso no, lo hemos sabido no, siempre. No se trata del caso de Franklin, es del no, no, tema. No, no, estamos hablando en términos sí. generales. Yo no estoy hablando de Franklin en realidad. Me refiero al hecho de que eh, eso marginalmente, como tú lo planteaste. Pero lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos esa dicotomía en el salario? ¿Usted sabe lo que es un maestro pasarse... 35 años impartiendo clase, pasando trabajo, viajando a un campo con agua, con lodo, eh, con, con sol, o sea, bajo todas las condiciones posibles del clima, y que ese profesor al fin, y al, al fin de sus días no tenga una pensión digna de la que vivir sus últimos días, una vida contemplativa, que lo que le den son 6, 7 u 8, 10 mil pesos, que no alcanza ni siquiera para la mitad de la canasta familiar. Amado, ese, por eso cuando hablamos, y que nos incomoda tanto el tema de la inequidad, de la desigualdad, o sea, cuando tú comparas salarios y funciones de un sector u otro, o un profesional u otro, a nivel público, tú dices, pero qué no es posible que haya tanta diferencia en los salarios, señores? En el área pública, en el área pública, hay un muy poco funcionario del área pública tienen calidad profesional para merecer el sueldo que reciben. Totalmente. Muy poco. Yo pienso que si hay un 1 un o un 1.5% es mucho y me alegraría incluso. Porque la mayoría, la mayoría va ahí por cuestiones que no son necesariamente, ahí está Morris. Mira, Amado, lo que él dice, el título, ahí te lo mandé para que... ¿Qué dice para. el título? Eh, los 60 mil pesos, primero él dijo que no se había aumentado el sueldo, luego que no se dio cuenta que el Consejo le aumentó los 60 mil pesos al salario base. Mm. ahora o sea, él dice, lo recibió pero no se dio no cuenta. No se dio cuenta. Qué chulo. Que el Consejo le, o sea, le aumentó el sueldo y él no sabía, entonces mira qué demagogia política más descarada, que los 60 mil pesos del combustible, él lo va a donar. Mi hermano, usted lo que tiene que hacer es bajarse el sueldo o promover que ese consejo que le aumentó los 60 mil pesos de combustible le disminuyan el salario a todos. ¿Y tú sabes qué es lo que me preocupa? Que la mayoría de estos carajos que se meten a la política, pues es un carajo, es un carajo a la vela. En el 2017 creó el partido es el país posible. Exactamente. El, el, lo, lo que me molesta es que estos carajos Creen que uno es estúpido, creen que uno es tonto y entonces comienzan a decir una serie de cosas como que uno es un idiota, ignorante, que no va a entender, que le va a creer todo eso disparate. Eso me, me, me, me molesta porque la idea es sea transparente y diga la verdad. Mira, yo llegué ahí porque yo entiendo que 600 mil pesos es un sueldo para mí porque yo soy Milton Morrison, punto. ¿Usted me entiende? Yo voy al Estado... ¿Ustedes recuerdan el personaje que hacía Freddy Veragoico? Dame un minutito, chamo. ¿Ustedes recuerdan el personaje de Morrover? Eso es un retrato fiel de lo que piensa el político y no lo dice. Dale, lo que pasa es que el personaje de Morrover que hacía Freddy Veragoico decía lo que no decían los políticos que iban a hacer, pero lo hacían. ¿Me entiende? Claro. Era un personaje honesto era un tipo honesto, no, no, yo voy a robar porque todo el mundo roba en este gobierno, en los gobiernos. yo voy, si yo gano la presidencia a robar, que yo voy a hacerme de lo mío son descarados y él lo decía así, pero, pero cuando tú te pones a analizar ese personaje ese personaje era eh, eh, eh, es, como, es como te digo, es el razonamiento a contrario de lo que piensa el político y entonces lo hacía en la realidad e, e, e increíblemente Freddy Vera eh, no, no, no, nos hacía ver esas cuestiones. Señores, hay que aprender a, a rechazar ese tipo de gente. Gente que se crea una dureola, gente que sale a la calle a través de redes sociales, de medios de comunicación, a crearse una imagen, a, a formarse una imagen para después venir a darte el palo acechado. Pero hay que, hay de... que rechazar ese tipo de gente deshonestas, incapaces de ser, de cumplir con lo que prometieron y con lo que vendieron. Pero yo escucho otro dato más fuerte, Amado. Ajá. En este caso, Morrison desde el principio dijo que no lo iba a recibir. Había una tarjeta, dice él, o sea, él no, sino la información. También existía una tarjeta para gastos de representación administrativo con un monto de 250 mil pesos que el anterior incumbente ganaba, o sea que le entregaba el gobierno, o sea, ¿cómo es posible Dios mío, en un país con tanta pobreza? Porque por eso es que cuando tú ves que Kimberly Tavera con menos de 30 años, ¿verdad? 28, 29 33. años 33, no, 33, 33. Pero Kimberly Vera con 33 años tiene más millones de pesos que que quién Yo te aseguro no, a ti que Mira a Germán, que, fue, que, que ha sido jueza la vida entera Sí, pero pero bueno, Miriam vivió de, de, de un sueldo vamos a, vamos a buscar un comerciante de aquí ¿Tendrá Eufemio Vargas 106 millones de pesos como, cap, como, como co, bueno, propio? Ya, claro, ya debe tener Pero de él, de pero... él, no de la compañía De él, porque esa compañía me imagino yo Que, que vale tendrá más, otro. vale más Vale más Pero pon tú, por ejemplo, en un ferretero Un ferretero La gente de mis amigos de la ferretería Teitec ¿Esa ferretería tiene ahí más de 20 años? Ah. ¿Tendrá Orlando y su esposa eh, y su familia? que ¿Tendrán 106 millones? de. ¿Tienen 20, 20 y pico de años trabajando en ferretería? Por favor. Esto, esto, esto, hay que verlo desde ese punto sí. de vista. Esta muchacha, eh, ese, el problema es el dinero. Poderoso caballero es don dinero, como decía mi abuela. Muchísimas gracias, Ay, gracias a Amado. A ahí está. Vamos ¿Sí? entonces a continuar con WhatsApp.